Hola chicos, aquí estamos con los elementos notables de un diagrama de hash, ¿vale? Os aconsejo que os veáis el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, ¿vale? Para que recordéis cómo se hacen los diagramas de hash. De todas formas, vamos a repasar un poquillo, ¿vale? Porque en este ejercicio nos dan un diagrama de Has hecho ya, ¿vale? Que es el conjunto A, está formado por 2, 4, 5, 10, 12 y 20. Con la divisibilidad, ¿vale? Si recordáis, aparecerán flechas si un número divide a otro. Entonces tenemos el diagrama hecho así, ¿vale? 2 y 5 en el mismo nivel, bien. 4 y 10 en el mismo nivel porque 2 divida 10, 2 divida 4 y 5 divida 10. Y entre ellos no se dividen, por tanto bien. Y 12 y 20 arriba. Si no lo entendéis bien, lo mejor es que descompongáis eh, los números en factores primos para que veáis eh, cómo van los niveles y eso, ¿vale? Pero lo que en principio este diagrama está bien hecho. Y ahora vamos a hablar de elementos notables, ¿vale? Vamos a hablar del maximal, del máximo, del minimal y del mínimo. Tenemos que pensar que cuando hablamos de estos elementos, siempre hablamos de subconjuntos de un diagrama de hash. ¿Qué pasa? Que el propio diagrama es un subconjunto de sí mismo, pero casi siempre nos van a dar otros subconjuntos, como aquí aparecen. Nosotros tenemos que sacar el diagrama de hash de esos subconjuntos, que casi, casi siempre es cogerlo de grande, ¿vale? Y de ahí ya sacamos los elementos. ¿Cómo se definen estos elementos? Bueno, perdón no lo he mencionado, es, no, nosotros hemos sacado estos tres subconjuntos, ¿vale? 2, 4, 12, 20, 2, 4, 10, 20, y lo hemos dibujado aquí, ¿vale? 2 divide 4, y 4 divide 20 y a 12, y siento que quedando distintos diagramas, pero estos son subconjun... sub... subconjuntos de este diagrama principal, ¿vale? Entonces vamos a hablar de, maxim... de maximal, de máximo, de, minim... de minimal y mínimo, ¿vale? Los nombres son un poquito liosos. Entonces, ¿qué es un maximal? O podemos tener más de un maximal. Un maximal se define como un elemento a partir del cual no hay más, ¿vale? Es como el que está en el tope. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el B1, 12 y 20, a partir de ahí no hay más elementos, ¿veis? ¿eh? No hay más flechas para arriba. En cambio, para abajo sí. Entonces, estos dos elementos, ¿vale? 12 y 20, ¿vale? Maximales son el 12 y el 20, ¿vale? Porque no, a partir de ellos no hay más elementos por arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que su contrario, el minimal, es justamente lo mismo, solo que al revés. El minimal significa que por debajo no hay más elementos. Puede haber, lógicamente, más de un minimal, ¿vale? Pero por encima suya puede haber más de un elemento. Entonces, por ejemplo, el 2 aquí es minimal. También será otra cosa, pero ahora lo explicaremos. Pero en principio, el 2 aquí es minimal, ¿vale? El 2 es minimal. Porque por debajo suya no hay más elementos. Pasamos buscando maximales y minimales. Como podemos ver, no lo voy a escribir, ¿vale? Pero... 20 aquí sería un maximal, no sería el 4 y 10, porque por encima tienen al 20. Si, por ejemplo, hubiera aparecido esto, ¿veis? Entonces el 20 y el 4 serían maximales, porque por encima del 20 no hay elementos, pero es que por encima del 4 tampoco los hay, ¿vale? Pero con divisibilidad esto no tiene sentido, por lo tanto nosotros tenemos como maximal 20, como minimal 2, ¿vale? Y aquí nos pasa muy parecido a que aquí. 12 y 20 maximales, porque por arriba no hay más elementos, y 2 y 5 minimales, porque por abajo no hay más elementos. Como veis, el máximo y el minimal es muy sencillo, ¿vale? Vemos dónde acaba el diagrama, y ahí sabemos que hay un máximo o un minimal. ¿Qué pasa? Que ahora nos metemos con el máximo y el mínimo. El máximo es un poco más difícil, porque el máximo es el máximo elemento, ¿vale? El elemento más alto. Pero el cual cumple que por debajo de él están todos los demás elementos, de alguna forma, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, lógicamente, como después vamos a ver, Máximo y mínimo, si existe en un diagrama, va a ser único, ¿vale? No puede haber dos máximos, dos mínimos, tres máximos, eso es imposible. Solo hay o un máximo, o un mínimo, o máximo y mínimo, ¿vale? Pero solo uno. Entonces, nos fijamos y decimos, aquí máximo no tiene pinta. ¿Por qué no nos damos cuenta rápidamente que máximo solo puede haber uno? Porque máximo es un elemento que está encima de todos los demás, pero que está relacionado con todos, ¿vale? Entonces, como nos fijamos aquí en B2, 20 se cumple que es máximo. Porque todos sus elementos están por debajo de él y relacionados. Entonces aquí 20 es un máximo, ¿vale? Pero es que justo al revés, por el otro lado, 2 sabemos que es un mínimo. Porque es el mínimo elemento a partir del cual todo los demás están relacionados. Cumple que es como el minimal porque por debajo no hay más elementos. Pero es que tiene que estar relacionado con todos los de arriba, ¿vale? Entonces 2 aquí, 2 aquí. Es el minimal, y vosotros diréis aquí está el 2 también, do minimal, no, perdón, mínimo, ¿vale? Aquí diréis el 2 también es mínimo, muy bien, porque si veis, el 2 es el que está más abajo y encima está relacionado con todos los demás. Tú dices, 2 no está relacionado con 20, recordad que los diagramas de son transitivos, ¿vale? Si 2 está con 4, entonces, y 4 está con 20, 2 no está relacionado con 20, ¿vale? Entonces, todos los elementos, y lo mismo pasa con 12. Todos los elementos están relacionados con 2, y es el más bajo, por tanto, mínimo. Y diréis, bueno, pero es que 20 Adrián también puede ser un máximo. No, ¿por qué? 20 vale que está relacionado con 4, y como 4 está relacionado con 2, 20 está relacionado con 2. Estos dos elementos los tenemos cubiertos, Pero es que 12 no está, cubierto, no está cubierto por 20, ¿verdad? 12 está en el mismo nivel que 20, por lo tanto no puede haber flecha. Por lo tanto, tenemos que es un máximo porque está en lo más alto, pero no es un máximo porque no cubre vale eso es una definición mía, cubre todos los elementos entonces cuando nos damos cuenta que un máximo o un mínimo solo puede ser único, porque si tenemos esta condición es imposible que aquí aparezca un máximo tiene que haber un elemento lo más alto ¿qué pasa? que es posible que tuviésemos esto otra vez entonces 20 tampoco sería máximo sería, eh, porque una vez más tenemos, si fijamos así, tenemos dos elementos por lo tanto ahí podemos tener maximales, pero no máximo pero el 4 no lo cubre el 20 y de, y de Adrián, pero es que 20 cubre a 10, 10 a 2 y 2 a 4. Pero si os fijáis, aquí hacéis una cosa que no sabéis, que bajáis y subís. ¿Vale? Y cuando queremos ver eso, solo podemos o bajar o subir, pero no las dos cosas a la vez. ¿Vale? Los diarrabas va, van en un sentido. Entonces, ese no sería máximo, ¿vale? Pero como tenemos esto, sí es máximo. Y por último aquí, pues como veis no tenemos ni máximo ni mínimo, ¿vale? Porque aquí no hay elementos... Tenemos, tenemos maximales y minimales, pero no elementos que, que cubran todo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, por último ya, la cuota superior, la cuota inferior, el supremo y el ínfimo, pero vamos a ver con otro ejemplillo, ¿vale? Borro y seguimos. Bueno, entonces vamos ahora con las cotas superiores, cuotas inferiores, supremo y ínfimo, ¿vale? Tenemos este diagrama que nos dan, ¿vale? Vamos a eh, imaginaros que estos son números, ¿vale? Que estas letras son números, bueno, podéis dejarla como letra, pero bueno, aquí nosotros no podríamos construir... El diagrama simplemente nos lo dan porque no sabemos cómo están relacionados estos elementos, ¿vale? Pero suponemos que, yo qué sé, que es como un orden lexicográfico, ¿vale? A es más que C, B es más que C, pero bueno, eh, de alguna forma están relacionados que construyen este diagrama, ¿vale? Entonces nos dan esto y nos dan estos dos en conjunto, ¿vale? A y B y C y E. Entonces nosotros, eh, cuando hablamos de cotas superiores y cotas inferiores, antes trabajamos con sus... Perdón. Seguimos trabajando con sus conjuntos, ¿vale? Que tenemos, nos piden la coda superior de este subconjunto Inferior y lo mismo para este subconjunto ¿Qué pasa? Que antes trabajamos exclusivamente con los subconjuntos Los dibujábamos y nos fijábamos dentro de los subconjunto. Ahora trabajamos con subconjuntos Pero tenemos que ver eh, Cómo está formado el diagrama Aparte de ese subconjunto Porque las codas superiores e inferiores Casi siempre se van a encontrar fuera de subconjunto ¿Vale? Ahora lo vemos con el ejemplo y es muy fácil Entonces tenemos el subconjunto AB ¿Vale? Vamos a ver esto Claro que ahí son estos dos elementos y nos piden cota superior y cota inferior. No os voy a dar la definición porque es muy fea, no se entiende mucho y seguro que vosotros lo habéis visto ya en clase, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se hallan las cota superior y cota inferior? Es muy sencillo. Son los elementos a partir del cual están contenidos este subconjunto, ¿vale? como se entiende? Es una definición mía, intuitiva, ¿vale? No lo sabe el profe porque va a azul Pero bueno, yo creo que así se entiende mejor. Cota inferior. Está claro que A y B no tienen cota inferior porque no hay ningún elemento que los acote, ¿verdad? No hay aquí ningún elemento que esté relacionado de forma que los acote. Por lo tanto, cota inferior seguro que no hay. Cota superior. Si nos fijamos, este C acota a estos dos, ¿verdad? Los contiene, ¿verdad? Porque está relacionado con ellos. Pero es que además, todos estos elementos, a su vez, son cotas de C y a su vez son cotas de A y B. Por lo tanto, la cota superior ¿vale? de esto sería C, D, E, F, G, H, todo esto, ¿vale? Todo esto sería la cuota superior. Porque si vemos los acotas por arriba. Entonces, la cuota superior, ¿vale? Bien con la cuota superior. Ahora, hemos dicho que cuota inferior no hay. Vamos a pasar a otro subconjunto, ¿vale? Y después vemos es lo que son los supremos y los ínfimos. Vemos el segundo subconjunto, ¿vale? B2, que no se entiende muy bien. C, B, E. Tenemos este subconjunto, ¿vale? Lo voy a poner en azul para que lo veáis un poco mejor. C, D y E. Aquí estamos trabajando, ¿vale? Pero recuerdo que tenemos que mirar todo el diagrama. ¿Qué pasa aquí? Que cota inferior sí que tenemos en este caso, ¿verdad? Pero es que además, aparte de que no, está solo, no es solo el cota inferior, sino que no, te, no está, como hemos dicho antes, fuera del subconjunto. Porque vemos que el C acota a B y a E, que son nuestros dos elementos de arriba, pero es que C se acota a sí mismo, ¿vale? Y además tenemos A y B por aquí debajo. Por tanto, no solo sería A y B, porque eh, A y B solo acotan a C, sino que sería A, B y C, que además acota a E y a D, ¿vale? Es un poco raro, pero con a mucho muchos ejemplos lo vais pillando. Entonces esto sería en B1, ¿vale? Y ahora en B2 tenemos cota inferior. Tenemos C, A, B, C, ¿vale? A, B y, C, y cota superior, vamos a ver si tenemos Tiene pinta de que sí, pero bueno, vamos a mirarlo Ahora nos fijamos aquí Y vemos que E, eh, G, F y H Están por arriba de D y E ¿Vale? Y nos fijamos que Lógicamente D y E no podían, ser, no podían estar dentro de la cota Porque ni D a cota E Ni E a cota D Entonces eso está claro que ahí no, no Eso no puede ser cota en cambio, si subimos arriba, F sí si acota a E y a D, ¿verdad? Y por lo tanto acotan a C, porque están relacionados. G acota a B y a E, ¿vale? Y también acotan a C, porque están relacionados. Y a su vez, H acota a F y G, que a su vez acota para abajo. Sé que es un poco complejo, pero bueno, si os fijáis rápidamente, lo veis. Como este está relacionado con estos dos y este está relacionado con estos dos, pues claro que de aquí para arriba tenemos una cota superior, ¿vale? Entonces la cota sería F, G y H. Y ahora diréis, ¿y eso que dijiste al principio de supremo e ínfimo, eso qué es, Adrián? Pues muy sencillo. ¿eh? Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué, ¿cómo lo definimos? Pues bueno, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, ¿vale? Veis el juego, la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, la mayor de las cotas inferiores, para sus 2 sería C. Entonces, C, el ínfimo, es C. ¿Vale? ¿Y qué es el supremo? Pues de las cotas superiores, ¿Vale? La más pequeña, como bien habéis podido adivinar, entonces tenemos que supremo aquí. No tenemos, porque de todas las cotas superiores, no hay ninguna que esté por debajo de, de todas, ¿vale? Como veis, F no está por debajo de G, G no está por debajo de F y no hay aquí ninguno más abajo que acota todo. Entonces no tenemos eh, supremo aquí, ¿vale? En el caso anterior, en B1, lógicamente, <coughs> perdón, eh, ínfimo no vamos a tener porque no tenemos cuota inferior, pero de las cuotas superiores, ¿vale? recuerdo que las cuotas superiores de estos dos elementos eran C, E, D, G, F, H, es algo que sí tenemos supremo porque el supremo es la menor de las cuotas superiores. La menor de las cuotas superiores es C, por lo tanto aquí sí tenemos supremo, ¿vale? Que en este caso sería C. No os confundáis que aquí es, que es supremo y aquí es ínfimo, porque estamos hablando de su conjunto distinto, ¿vale? Espero que más o menos os haya quedado claro. Si esta parte es un poco compleja y hay que practicarla mucho, si veis que no os queda claro, ya sabéis, os registráis en el foro, empezáis a poner ejercicio, empezáis a preguntar y de todo, lo podemos resolver seguro, ¿vale? Espero que os haya gustado, dadle a me gusta y que si os ha venido bien, bueno, nos vemos en el siguiente video de álgebra. Hasta luego.